Miserable, realmente eras muy fuerte. Lo único que podemos hacer por ti es enterrarte. ¿Y si yo te entierro primero? ¡Ah!